Hola, soy Raúl de iPhone Digital y hoy vamos a hacer como un tema un poco off-topic porque, bueno, como no está nunca además a ver alguna oferta o algún portátil que esté bien de precio, etc. Hoy os voy a presentar el ASUS eh, a 541 sa x 153 d eh, Lo bueno que tiene este, este portátil es que está muy bien de precio para sus características eh, que ofrece. Es de la marca Asus, que también te da eh, una garantía bastante buena y bueno, simplemente puede servirte para poder hacer eh, pues, operaciones del día a día, ¿no? Como mirar el correo electrónico, escribir en algún procesador de texto, hacer presentaciones, etc. Y que es perfecto para tus padres o eh, personas que realmente se van a iniciar para, para realmente el mundo de la informática. Entonces, este portátil lo puedes encontrar eh, por menos de 200 euros, menos de 200 dólares y la verdad es que la relación calidad-precio es increíble. Bueno, voy a hacer el unboxing y te voy a explicar más cosas sobre este portátil. ¡Empezamos! Bueno, voy a empezar a hacer el unboxing. Eh, Por si acaso coge las tijeras para hacerlo más rápido porque si no esto se puede hacer eterno. Ya sabemos que abrir las cosas algunas veces cuesta muchísimo. Eh, ¿Qué te puedo contar así mientras que lo voy abriendo? Eh, pues que la verdad que estuve enviando muchos portátiles que tuviesen pues bueno, <coughs> baratos, pero que realmente valiesen la pena y que por lo menos eh, por pues, sus características y, y tipo de procesador aguantase pues, bastante tiempo sin tener que comprarte uno nuevo. Y la verdad que todos los portátiles que veía tenían el procesador eh, N3050, ¿vale? Y bueno, no me acababa de convencer y, Porque era un poco antiguo, ¿de acuerdo? Tenía casi unos dos años Y casualmente, me, buscando, buscando, buscando Encontré este Asus Que tenía el procesador N3060 Y dirá, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, porque solo hay eh, Bueno, pasar o sea, del el 3050, al 3060 A lo mejor puede decir, pues eh, No hay mucha diferencia Por lo que me convenció, lo primero todo Es que era un procesador que tenía Era un año más joven, ¿vale? Ya con eso la tecnología tiene que ser eh, más moderna y lo segundo, y sobre todo que lo que más me convenció, fue el, el, la tarjeta integrada que lleva, que en vez de ser la Intel HD Graphics, era la Intel HD 400. Entonces, bueno, ya que nos ponemos un procesador más nuevo, eh, con una tarjeta integrada un poco mejor, y que al fin y al cabo es bastante importante, porque si vas a ver vídeos de alta calidad, etc., pues también es bueno esa parte tenerla en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, ahora te iré comentando más cosas. Aquí tenemos eh, la caja, como veis, es de, de Asus, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que contiene el, este portátil. Eh, ¿Qué más cosas te puedo comentar respecto al 50, el 3050? Pues que este, es en el, el multicore, era un 17% más potente y en el single core era un 14% más potente. Entonces, bueno, pues también en esa parte ganábamos que supiese un, un procesador un poco más potente. Luego, tiene velocidad de... cuando está overclocking... Eh, en vez de tener 2,16 que creo que pueden gastar el 30-50, este puede llegar a tener 2,40 o algo así, el gigahercios eh, de procesador, de velocidad de arlo, perdón. Entonces bueno, pues también si en algún momento necesitamos eh, hacer alguna tarea un poco que requiere una tarea más, eh, pues más, de más potencia, etcétera, pues nunca está de más tener un procesador y además más potente, Y además por un precio muchísimo más barato, ¿vale? Eh, vamos a ver, aquí viene el portátil, como veis, como viene preparado, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más te puedo contar? Eh, tiene 4 GB de RAM, ddr 3 a 1600 MHz. Bueno, aquí viene el CD de los drivers, lo dejo aquí. Y luego aquí, pues, el tema de las instrucciones con el tema del HDMI, ¿vale? Luego, ¿qué más viene por aquí? Vale, más instrucciones... Y luego aquí me parece que está el cargador. Eh, sí que tengo que contarte que, bueno, este procesador está a 64 bits. En concreto el modelo este que he comprado yo, eh, bueno, aquí tienes el cargador, ¿de acuerdo? El modelo que he comprado yo, eh, bueno, pues viene con el sistema operativo Free 2. Luego ya puedes instalar tú el sistema operativo que quieras. En principio el Windows 10. Yo en principio le voy a poner un Linux para que también, eh, bueno, pues el rendimiento sea eh, bastante mejor. Y luego, a ver, esto voy a dejarlo por aquí Y luego, eh, ¿qué más te puedo comentar del tema del disco duro? 500 gigas, eh, la velocidad son 50, 5400 revoluciones por minuto ¿Vale? Y bueno, vamos a ir viendo a ver qué nos vamos encontrando por aquí Vale, la batería que tiene... Este portátil es de ion litio de tres celdas, ¿vale? Realmente por este precio no he encontrado ninguno con 4, 5 o 6 que me hubiese gustado Pero eh, realmente por, como te he comentado, por menos de 200 dólares o 200 euros Es difícil que puedas encontrar algo eh, mejor, ¿no? Vale, también otra cosa que me convenció muchísimo es el tema del acabado que tiene Que realmente es espectacular y luego el tema del peso, ¿vale? Eh, muchos que veían eran 2,5 kilos, eh, no sé cuántos son en onzas exactamente, pero te puedo decir que este pesa 1,9 kilos, que son unas 67 onzas. Y la verdad que es bastante ligero. ¿De acuerdo? Entonces eso, pues bueno, quieras que no, pues el tema de ir transportándolo, llevándolo para aquí o para allá, que sea incluso medio kilo eh, más ligero que otros, es también a tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, más cosas que te puedo comentar. Bueno, eh, el tema de los, las conexiones que tienen. A ver, por aquí... Eh, bueno, te puedo comentar que tiene una VGA, tiene también para LAN, luego tiene por aquí HDMI, eh, por donde tiene el VGA también te lo he comentado ya, sí, el VGA, luego tiene un USB 2.0, un USB 3.0, luego tiene un USB 3.1 tipo C, vale, que este ya es uno especial, eh, que estaba por aquí me parece que lo, que lo he visto, sí, y lo bueno que tiene el USB eh, 3.1 tipo C es que tiene una velocidad de 5 gigas por segundo. Puede llegar hasta esa velocidad. Vamos, que puedes copiar eh, un DVD fácilmente en un segundo o poco más de un segundo, ¿vale? Pero tienes que tener un, una capacidad, o sea, una eh, memoria USB que sea compatible con este, con este tipo de, de USB, ¿vale? Entonces también me pareció bastante completo en cuanto a conectividad. Luego te he dicho que tiene un LAN. Tiene para Wi-Fi 802.11 eh, la BGN y luego también tiene el Bluetooth 4.0. Entonces, bueno, en cuanto a tema de conectividad, eh, conectores y puertos USB, yo lo veo bastante completo y más que suficiente para realmente empezar. Eh, ¿Qué más cosas te puedo comentar? Vale, vamos a abrirlo. No sé si tendrá carga o no, pero lo puedo conectar, allá lo vemos. Eh, bueno, luego te iré haciendo, te iré poniendo capturas en más, eh, más detalle. Eh, vemos que está aquí tapado el, el teclado, de acuerdo Es un color así dorado que la verdad que queda muy muy bueno Y luego te puedo comentar el tema de tanto de los altavoces como el de la pantalla, vale eh, Tiene la tecnología Sonic Master que consigue tener sonidos eh, más profundos, eh, los graves también Y consigue una calidad de sonido bastante impresionante Luego el tema de los altavoces que están integrados en una caja aquí y aquí son circulares Para poder conseguir una mejor calidad y todo eso por gracias a la tecnología propia que tiene la eh, de amplificación de, de Asus, ¿vale? Que tiene un algoritmo propio y funciona bastante bien. Luego, el tema de la pantalla, no te lo he comentado, tiene 15,6 pulgadas, es LED, eh, HT. Luego la resolución exacta te la voy a decir, creo que son 1366 x 768. Y la verdad que, bueno, ya te he comentado, 15 pulgadas, 6 a este precio es muy difícil de encontrar. A ver si te pone aquí alguna cosa más que se me haya olvidado. Eh, bueno, sí, que tiene eh, 2,3 milímetros Y luego, pues, poco más, es todo lo que te he comentado yo, más o menos Luego también me acuerdo que he estado leyendo toda la información El tema de las teclas son ergonómicas preparadas para poder escribir, eh, bueno, de la forma más cómoda Luego tiene, en el, en el teclado tiene el, el teclado numérico también a la derecha, ¿vale? O sea que es bastante completo y la verdad que los acabados a mí me está gustando bastante, es bastante muy bien acabado, el diseño es muy chulo. Luego tiene un trackpad bastante grande, ¿de acuerdo? Como una tarjeta de crédito un poquito más, más alto, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver si podemos arrancarlo o no. No tengo ni idea porque viene con un fritos, lo acabo de abrir y no sé si, tiene, si está conectado o no. De todas formas, le puedo conectar ahora... Eh, le puedo conectar ahora el cargador. Otra cosa también que me gustó y que me, bueno, me llamó la atención y que, me, y que bueno fue... Otro de los puntos que, por el que me decidí por este portátil eh, Fue realmente que tiene eh, pues un sistema Splendid Que es una tecnología que tiene, que tiene Asus Y lo que me gustó eh, en concreto era que tiene eh, una opción que se llama eh, Eye, Care, Eye Care O sea, o cuidado del ojo Lo que consigue es que tenga un 33% menos de luz azul Lo cual eso ayuda a tener menos la vista cansada Y protege la mácula del ojo, ¿vale? Porque reduce ese tipo de luz que es mucho más dañina para eh, el ojo humano, entonces, bueno, si vas a pasar muchas horas delante del ordenador y ya tenías esta tecnología incorporada, pues la verdad es que está bastante bien, ¿vale? Y luego, pues no sé qué más te puedo comentar, eh, vamos a ver si lo conectamos por aquí, a ver, además, de todas formas, si lo conecto... Eh, ahora mismo con Fidos poco voy a poder hacer, ¿vale? Pero bueno, por lo menos la sensación, el tiempo que puede tardar en arrancar, etcétera, pues también te lo puedo te lo puedo decir. A ver, tengo ahí atrás, pero bueno, voy a probar a ver si, si arranca. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver. Vale. Es que está justo con una tecla en la de. Está justo al lado de la tecla numérica, normalmente eso está por aquí arriba, ¿vale? Vamos a ver si arranca. Y si no, pues lo tendré que conectar. Luego se... tendré que dejarte en la descripción del vídeo, porque realmente eso se me olvidó enviarlo. La resolución que tiene la cámara de la webcam, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a llevármelo para allá para conectarlo. A ver si llega esto. Vale. Por aquí. Y luego pues eh, Bueno, esto es el problema de hacerlo en directo Y bueno, es un, un unboxing, ¿vale? Voy a mirar el tiempo que llevamos Porque si no, eh, se me puede ir Y hacerme muy pesado Si tenéis alguna duda o algo que se me haya olvidado realmente Mientras que he hecho el unboxing eh, Bueno, simplemente me tenéis que decir algún comentario Respondo rápido y respondo a todos los comentarios O cualquier otro tipo de duda Se está cargando, eh, por cierto y si tenéis eh, alguna consulta de algo que se me ha olvidado, también me lo, me lo recordáis y os contestaré y os diré qué impresiones he tenido. De momento no he podido probarlo mucho, eh, cuando acabe el vídeo pues estaré algunos días probándolo y tal. Y en caso que tengáis alguna duda, seguramente os podré resolver más dudas, ¿vale? Como estaba diciendo, os voy a mostrar realmente, y ya está arrancado porque lo tengo conectado a la electricidad. Eh, bueno, como os he dicho, es Free 2. Así, en resumen, no me da mucho caso, Fritos es como una especie de MS2, pero gratuito, que ponen muchos portátiles hoy en día Para no tener que pagar el sistema operativo que realmente a veces encarece el, el producto Y a veces es tontería porque tú mismo lo puedes conseguir A ver, según estoy viendo creo que no se va con mucho reflejo, a ver, ahí Vale, como ves es un sistema de MS2 normal y corriente Y bueno, esto es todo lo que puedo decir del ASUS eh, a ver si me acuerdo, A541SA, el XX153D. Cualquier duda eh, me lo puedes preguntar. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que dejes algún like, que te suscribas para poder ver de vez en cuando algún tipo de unboxing de productos que realmente vale la pena. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!